Señores, en la bulla del día, cosa como que, como que ha caído bien esto de, de la fiesta Van Reserva. A ti te cayó bien, a mí no me cayó bien para nada. No te cayó bien eso. No. Eh, eh, el Banco Van Reserva celebró su fiesta navideña con <risa> nada más y nada menos que Juan Luis Guerra. Anthony Santos. Anthony Santos, ¿cómo fue? Juan Luis y Alajaza. Y Alajaza. Disfrutaron, ¿Cómo esa fiesta cuánto socialia. cuesta una fiesta privada con ese señor. Yo no sé cuánto cuesta una fiesta, una fiesta privada con esos tres señores, porque ahí está Juan Luis Guerra, pero también estuvo la Jazá y estuvo Anthony Santos. No sé cuánto cuesta la Jazá, pero Anthony Santos cuesta dos millones de pesos. Entonces, Juan Luis Guerra debe andar por ahí también, porque Juan Luis Guerra es un... un... No, no más. Mucho, mucho más, ¿verdad? Mucho porque más. Es, un, es un artista internacional con, con, con un prestigio increíble y además, de que aquí se escucha poco en República Dominicana que, que Juan Luis Guerra tiene fiestas. No, eso no puede. Esa fiesta. Señor el merenguero... En mucho tiempo es la primera Ay. fiesta que yo escucho de, Anto, de Juan Luis Guerra. El merenguero Juan Luis Guerra participó el sábado 30 de noviembre en la fiesta de Navidad de los empleados del Banco de Reserva. Los colaboradores de la entidad bancaria disfrutaron de la participación de uno de los intérpretes del merengue que ha representado a la República Dominicana más allá de la frontera. Sin embargo, la ira se desató en las redes sociales ya que muchos entienden que fue un despindio exagerado de dinero en la fiesta. Dinero que pudo provenir de los ciudadanos ya que el Banco de Reserva es una entidad del Estado. Dice ahí un, un, un tuitero que es un verdadero abuso del Banco de Reservas, que es el Banco del Estado, y lo cataloga como un derroche de recursos del dinero del pueblo. Señores, es eh, eh, eh, que esto ah, nada más se ve aquí. Otro tuit dice, entonces Banreservas saca la lengua al pueblo celebrando su fiesta... ...de Navidad con Juan Luis Guerra... ...oye, pero qué burla... ...tan grande... ...a un pueblo lleno de miseria y necesidades... ...coño, hasta cuándo... ...eso es así... ...señores... ...por dinero no va... ...no va a ser que Juan Luis Guerra... ...está tocando la fiesta navideña... ...de Ban Reservas. Algún, ...algún favor... ...debe haber ahí... ...como cuál sería el favor impuesto... ...o algo así... No creo, Juan Luis Guerra es una gente medida en ese sentido. Aunque aquí se ve de todo, pero Juan Luis Guerra es una persona seria y medida. Aquí dice un tuitero, dice Alfonso Quiñones, los indignados porque Juan Luis Guerra fuera el invitado de la fiesta de ben Reserva son los mismos que se indignarían si hacen una gira como la de Romeo los que los odian, tipo Alvarito y su audiencia tan selecta, los que lo odian por el éxito, los de siempre. Una cosa es la gira de Romeo Santos y otra cosa es que el Banco del Estado, el Banco más Reservas, se ve el lujo de pagar una fiesta con Anthony Santos, Juan Luis Guerra, Alajaza, Ilegales, todo un repertorio de artistas caros y como dicen los títeros de ahí, es con el dinero del pueblo, señores, abramos los ojos el banco de reservas, una fiesta para sus empleados quizás bien merecido o no pero en, en el caso yo conozco muchos empleados que son ineficientes y eso, y no solo eso, sino que ¿por qué una fiesta tan cara? Señor, ¿por qué? Es, es que yo yo te digo a ti, que, que este país ¿cuándo que lo van a cerrar? Digo, lo vamos a cerrar muy pronto a favor del pueblo pero es un derroche de dinero. Se está hablando de Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra ni entrevista da. Yo me, Aquí, ni sí, Yo me imagino lo que se tomó ahí. Si esos son los artistas me imagino lo que se tomó ahí. Blue se tomó en esa fiesta. No, Blue, no, porque, porque a un gerente de, de, de una ciudad no le puede poner un XB ahí. No, no, no, pero muchacho. Eh, no, ahí se, tomó, ahí se tomó Blue Label. Jabalí se cenó ahí. Hay unos 30 o 40 pueblos, ¿eh? Jabalí. No, si señores, eso seguro trajeron una carne importada. Señores, ¿eh? Hay que tener cuenta con lo que está haciendo aquí. Son abusos. Aquí están pasando muchos abusos. Un abuso. Y si porque seguimos, de, mamá, si seguimos es, callados eso, y de brazos cruzados, me dijo, van a seguir pasando muchos más. Con, con, con, con cuarto, ¿eh? Es increíble realmente. ¿verdad? No estamos diciendo que no se merecen los Y empleados. nada más no es en el Val Reserva, todas las instituciones. Vamos a ver eh, con el plazo de los días, al paso de los días ahora, cómo todas las instituciones celebran sus fiestas de Navidad y se dan sus gustazos y sus lujazos a costilla del pueblo dominicano. Óigame, no estamos diciendo con esta crítica que los empleados no se lo merecen. No, claro, No que es sí. eso. Es el dinero. Que muchos empleados van a reservar son ineficientes pero se merecen su fiesta porque ellos yo, trabajan yo pero no lo no hagan bien. Porque yo no tengo cuarto guardado yo no, no visito esos lugares pero es un abuso muy grande es un, hay que tener cuenta hay que tener cuenta ¿Eh? No es que no lleven por un artista de esa magnitud Juan Luis Guerra. ¿En qué fiesta? ¿En qué fiesta estaba Juan Luis Guerra? No, yo ahí. no, yo no había escuchado fiesta. Ni que lo inviten Guerra. a un concierto. Esta gente que hace conciertos grandes. No, en este país yo no había escuchado fiesta de Juan Luis Guerra. Realmente, no, no, por no Entonces poderlajar. viene y pone un huevo. ¿Que él puso un huevo? No, no, no él, le pagaron su dinero. yo No, supongo. Él no. Reserva bien ah, Y pone ese huevo. De Gans. No, y, que eso, y, y Juan Luis Guerra, Anthony Santos, señores. Porque si te va a traer Juan Luis Guerra, un artista de la talla de Juan Luis Guerra, pues, Juan, Anthony Santos no tiene tanta calidad, a mí no me gusta, no es tan bueno, pero es costoso, al igual que Juan Luis Guerra. Entonces, debemos ver, eh, señores. No o sea, no no podemos aceptar tanto descaro, no sean tan descarados, en el sentido de que tantos artistas costosos era necesario realmente. ¿De dónde salió ese dinero? Sale de nuestro bolsillo. Por favor, respeten, no vamos a respetarnos. Respeten este pueblo. Eso es así, eso es así. No, no se puede. Usted no puede venir como usted el pueblo, llevándoselo quien lo trajo, popularmente hablando, y usted viene a meterle esa fiesta. Donde hay artistas de aquí también de renombre que pueden caer bien, que no pueden llamar tanto la atención, pero usted no puede venir con ese artista internacional. ¿Eh? A usted se le debe caro al pueblo... Juan Luis Guerra va a tocar una hora, dos horas. Privada, una fiesta privada, porque... Eh, con el va a reservar, señores. Tenemos que tener cuenta. Así es. Eh, con estas acciones que está haciendo... Eh, eh, estas entidades del Estado. Así es. Dios, por a mí está deseo. Me, no, no hay video ahí para pa ver ese show. Villalona. <risa> para ver cómo fue... Eh, y una orquesta que, que solo de trompeta tiene como 15 trompetas. <risa> ¿No se la contaste? Eh, mira, míralo mancha. ahí, míralo ahí. Gracias al nuevo diario. ¿No tiene audio? <risa> ya yo quiero... <risa> Ay, Dios mío. Mí. Ay... Ni la, ni la familia viene a verla. <risa> tampoco le falta el respeto a, a, a, a Juan eh, Luis Néstor, a Juan Luis Guerra. Eh, eh, él es de poco al país. Juan Luis Guerra es un artista nuestro, un artista que debemos respetarlo y un gran artista. Lo que choca aquí es que el banco Reserva, el Banco del Estado, se haya gastado el dinero que se gastó, que no sabemos cuánto fue, pero... Pero suponemos que fue mucho porque Juan Luis Guerra no es barato En esta fiesta Hola Juan No, no es envidia, sí. Wagner No es envidia para nada Un saludo. Es a, que, a, mira, a, a aquí Wagner. ya me están acabando eh, compañeros de partido Y déjenme decirle Ay. que cuando era peledeísta Antes de ser peledeísta Soy ciudadana Y ese dinero que se gastó ahí Es de mi bolsillo y del bolsillo del pueblo eh, Yo, yo, no, de mi bolsillo es porque yo no guardo dinero Yo no tengo esa capacidad pero me incluyo también, ¿verdad? De mi dinero. Ah, si tengo un chicle que tú te comas, tú estás pagando impuestos. Ah, pues tenían que invitarme porque si me invitan, ¿eh? yo voy a ir tranquilito. Es pasable. pasable. Saludos a nuestro amigo yeran que está por ahí. ¿Por Señores, ahora sí nos vamos a una pausa y retornamos con el programazo que está dando la talla, Los Osobros.